muchachos sí. son las 2 de la tarde paró el pique paró el pique sí. Sal, sí. el pique, sí. La agua está tranquilo. guía calcular no es como saltan eh? mira cerrado uh -huh. está peleando algo está peleando ahí no me voy a dejar, Me voy a ¿Qué me <tose> ¿Y ¿Qué? Parece que una bolita. Es una bolita. Se ve a sumar, se ve a sumar. El otro copo, uno. mirá ahí, vos mirá por ahí. La veo por la el sol, la, la línea también. Ah, Uy, el sol cañita. no me deja ver. Hijo, hijo, ven la cañita, la cañita, la cañita, papá. Daña, la punta de la cañita. A ver. Maravita, mar. uy, uy. Quiere escapar, eh. eh. Bueno, bueno, para abajo, para abajo de esta, Brunito. Mira, todo mira. papá sí, ¿El Otro plomo, la pesca. pesca. Sí. Dame la caña, ve Bonito. el dedito, el dedito, el dedo eh, eh, agarrar eh, uno del eh, celu agarrar el celu, eh. Agarra el celu. Bien. Sí, sí. Bien. Sí. bueno, cuatro plomos la primera, la primera, pieza. La primera, pieza. La primera pieza una linda boludo no, no, viste boludo no, no, viste boludo chido eh, eh. mostraros, visito ¿Con qué lo sacaste, Luis? La masa, masa de aflamos acá. No, no. Masa de ahí? ¿Se corta? Listo. Viene despacio, despacio no se no tira nada. Puede que sea una basura también. Agarrar una... Fría. Bueno, ahí lo tenemos, un pique, el segundo pique. Segundo pique de, de, de, de Bruno. Ah, Brunito. Oye, oh, no, no. no. Oh. vamos, ¿querés que recoja la vamos, Bruno. vamos, bonito, a ver qué es ahí trae para acá, se me que pasar por debajo de la amarilla sí, Sí, tranquilo, tranqui. Ahora, a ver. Una vuelta mala tiene que dar. Vamos, vamos, vamos. Se agarró la caña de, de Mario, agarró la caña de Bruno y él agarra la chile. un bigotón, mira, qué bigotonazo papá mira ese bigotonazo Mira, ¡Oh! no nada pero bueno. el pescado mirá arrapar papá uuuh, ¡Oh! ¿sabes qué? Viene ahí papá vamos, Brunito la segunda, Brunito va, digo, el segundo segundo pescado vamos, papá ¿No? Listo, desengancha eso. filamos acá. Seguimos, continuamos muchachos. No más pique. Bronito, hey, ¿cómo vamos? Mario, ¿cómo va la pesca? De bien, ¿no? ¿no? Uno, un ocho. Sí, sí. ¿eh? un ocho. Porque ya va... ¿Es la hora que estamos? ¿Cuántas, seis? Sí. ¿Cuántas piezas? Sí. Seis piezas. Y grande Grande. Grande. Nada, está bien. Esta pesca va dedicada para Pedrito, Pedro, ¿no? Para pe Pedro. Pedro, papá. papá el viejo de, de Mario. Vez. Está cumpliendo hoy, ¿cuánto? 72. No, 72. <risa> no me acuerdo, 72. 72. Así que bueno, muchachos. Así está, el agua está así, tranquila. Muy tranquilo, no, no, muy tranquilo. Bien. La verdad que es Allá están los muchachos. No sé cómo está yendo los muchachos. Bueno. Ahora está el harinado, el dulce y el salado. Con ajo. Está saliendo con, con el dulce, ¿no? ¿Esto es dulce? Claro, es el dulce de batata. Ah, verdad. Ah, le podemos tirar más batalla. ¿Sí? Ah, pues porque... Bueno, seguimos, continuamos, gente. Esperando el pique de acá. Opa. Mirá, saltan, saltan. acá cerca, eh. ¿Será sábalo? Arpa. ¿Cuánto cuesta el, el bigotón? Casi 3 kilos. 3 ¿Eh? kilitos. Pero vamos para acá. 3 tres kilos, tres 3 kilitos el bigotón. Claro. Sí. Espectacular. Grande, papá. Marito, viene marito le tocó marito papá vamos marito, marito, marito, marito. vamos vamos vamos el copo está papá Bueno, marito vamos marito tranquilo tranquilo marito tranquilo tranquilo tranquilo tranquilo marito no no de la boca mira de la boquita papá veamos no Sí, ya está, pa! Este, Viene sí, ahí, papá! papá guerré, Lucila, papá. Lucila, dice. Lucila. Dale. Viene ahí, papá. <risa> pasa, Yo venía sintiendo aquí chicas cerradas. Cala, papá. Uy, te quiero. Sacá, sacá el todo el anzuelito, todo. Vamos a poner pausa. ¿No te agarras? ¿De qué? ¿Eh? ¿La de abajo? Uh -huh. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y acá? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánto? Que Pero no tiene, boludo Bien, marito, Amo, papá, eh? ¿Linda boga, papá? ¿Linda boga? ¡Ay! Chico. Ahí se salió, mirá Se salió. Listo, agarra de... de se, se, se te va a escapar. Agarra de la galla. Agarra. No, de la... A está. Tengo miedo de levantarla. Se pinchó. Por fin, papá, por fin. Vamos, fue. papá, ¿eh? Bien, eh. Por sí. para para viejo, Bien, ahí, papá. Ahí, sí, linda, gua. Empezó el pique? El pique, tengo pique. A ver. Tengo pique para A ver. Viene, viene, copo, copo, copo, panito. A ver, ver, ver. ver sí. levantás, así nomás. Cuatro plomo. Listo. Oh, hey. ¿Agarás copo? Tranquilo, tranquilo. copo o no? Sí, copo, copo. Copo, ver. copo, copo. el copo es chiquito, el copo es chiquito. ¿no? Muy grande. Tame, tame. Oh, sí. ¿Dónde está? Bajalo, bajalo. ¡Uh! ¡Mirá uh, ese bogón! Qué papá. Padre, ¡Papá! ¡Qué bogón, eh! Bien cuatro plomos, bien ahí, papá. ¡Mostralo, mostralo! Tres, tres, tres. ¡Sentate vos, ah, Mario! ¿sí? ¡Sentate, Mario! ¡Sentate vos! ¡Qué bogonazo, papá! ¡Bien ahí! ¿Dedicado para quién? <ríe> A ver... ¿Con qué? ¿Con la pluma acá? Con la... con la de ajo, chip. Sí. A ver. Agarre, agarre sin miedo, agarre sin miedo, vale. Bien Marito cómo estamos? La, ¿cómo ¿La, la, balanza? La, balanza, sí, la, ¿La balanza? La balanza, la balanza. La balanza, ver, ahí que se que la puede... Toma, pase la balanza. Ese supera el mío, eh. Sí, pues... No. No, papá. ¡Uh, qué Ah, ¡Bueno, bon, eh! Pese, pese Marito Pese, ah, eh, cero Pon cero, pon cero, cero? cero? Pon el de... <risa> Uy, da buen drama el dedo, qué boludo que soy <risa> <risa> ¿Mostrame acá? <risa> Muy bien, un <risa> <contrabajo>, eso, eh <risa> Está filmado, eh Pueden cero, no, no, tengo que sacarlo. Ahora no, ver, a vamos. Ver, de cero. El de la sonrisa. ¿Está? acá, Mario? No, arriba, ¿El de arriba, eh? A ver, a ver. ¿Ese? ¿El acá, Mostrame acá. No, no, no, kilo. no Dos kilos Dos kilos ¿Ese? ¿El de eh? ¿El mío ¿El mío ¿El Sí, sí, sí. Linda boga. Parece más, ¿eh? Porque el otro era 2,5 sí, sí, kilos. O, o está pesando mal. Bueno, es que... ahí, venga. Otra para manito Vamos, Marito, mirá. Vos sí, oh. oh, allá en la punta, en la, en la punta. Bruno, no, no, en la punta, en tu punta. Eh. Viene ahí. Bien ahí, mira, semejante babón, papá. Espectacular. Vamos, ¿Varita la segunda, Mario. Vamos, no, rompe el Mario. <tose> Vamos, Mario. ¿La carrera? No. no ¿La presidente? La, la Cristina, papá. ¿Sabes qué con la bosca? Espectacular. Sí, Dedicado para que viejo. Vamos, papá. Esta peca, esta esta pesca, esta pesca, esta pesca la, la dedicamos para Don Pedro. ¿Tenés cumpleaños don Pedro? la, la el hijo está. Está arrasando. Guau, sí. guau, se Si, es Mira, papá. No se te va a ir, papá. Mira. Oh, papá. Listo, desenganchala y pesala, papá. Listo, siéntanse al muchacho. <ríe>